Hola, ¿qué tal? Ahora que ya hemos visto cómo utilizar distintos sistemas de representación para los números, sistemas basados siempre en un código binario, en ceros y unos, vamos a empezar a ver cómo podemos operar, cómo podemos hacer operaciones con estos números en otras representaciones. En particular, vamos a ver el caso de la suma y la resta y en este primer vídeo lo vamos a aplicar al caso del binario natural sin signo. Después, lo haremos en el siguiente vídeo, lo veremos cómo lo aplicaríamos para el caso del complemento a 2 y del signo magnitud. Pero en particular, el método que vamos a ver es general y se podría aplicar a cualquier sistema basado en, en el que el valor se basa en la posición de los dígitos, como es el caso de, eh, del sistema decimal que utilizamos en el día a día. De hecho, para ver cómo sumamos en binario, en binario natural sin signo, lo primero que vamos a hacer es repasar cómo sumamos nosotros, cómo sumamos los humanos con el sistema decimal que, que utilizamos. Acordaros que para sumar dos números lo que hacemos es, de derecha empezamos a sumar cada uno de los dígitos, cada pareja de dígitos de, que ocupan la misma posición en los dos números, de derecha a izquierda, es decir, desde los dígitos que tienen un menor valor, a los dígitos que tienen un mayor valor, vamos dividiendo el problema de la suma en subproblemas más pequeños. Un subproblema que es sumar únicamente dos dígitos. Así que, por ejemplo, sumar este, estos dos valores de cuatro, de cuatro dígitos sería sumar cuatro veces sus dígitos de forma individual. Siempre empezando por la derecha, y yendo hacia la izquierda, desde los de menor valor a los de mayor eh, valor, en binario sería desde los, de menos, signifi desde los más si menos significativos a los más significativos. Como decíamos, por tanto, tenemos que sumar de forma independiente cada par de dígitos. En este primer caso tendríamos que sumar 3 más 6, 3 más 6 es 9, por tanto las unidades del resultado ya sabemos que son 9. Pasamos al siguiente a la siguiente posición y tenemos que sumar 5 más 6. 5 más 6 es 11. 11 no lo puedo representar con un único dígito. ¿Qué hacíamos? Me quedaba con, con el dígito más pequeño, el 1 del 11, y el 10 del 11, el, el, el otro 1, lo paso, lo traslado a la siguiente columna. Para sumarlo dentro de esa columna, entonces aquí ponía más uno y de esta forma era lo, eh, como sumaba cuando yo tenía, esto se conoce con el nombre de acarreo, cuando la suma de dos números generan un acarreo, pues este acarreo pasa a la siguiente posición y es allí donde se suma y donde se tiene en cuenta. ¿Vale? Así que 5 más 6 sería 11, es decir, un 1, y lo que tradicionalmente decíamos, me llevo 1. Me llevo 1, es decir, tengo acarreo. Que en inglés, por cierto, es carry y lo vamos a utilizar mucho, la palabra de carry, ¿vale? Ya lo veréis. Ok, ahora tendría que hacer 8 más 1 más el acarreo, es decir, 8 más 1 más 1, esto es igual a 10. 10 es un 0 y tengo un carry tengo un acarreo de 1, entonces me llevo 1 y lo tengo que sumar en la siguiente columna por eso es importante ir sumando siempre de derecha a izquierda por el tema de los acarreos porque si lo hiciésemos de izquierda a derecha no podríamos tener en cuenta estos acarreos o los tendríamos en cuenta de forma incorrecta ¿vale? entonces por eso es importante hacerlo en este sentido de acuerdo y ahora ya por último Tendríamos 3 más 1 más 1, que es 5, y este sería el resultado. Así que básicamente, aunque lo hacemos de forma inconsciente, las sumas nosotros lo que hacemos es subdividirla en problemas más pequeños en los que sumamos únicamente dos dígitos, esos dos dígitos una vez sumados si el resultado es representable con un único dígito, ya hemos acabado. Si no es representable con un único dígito, tenemos, generamos acarreo, tenemos que coger el valor del segundo dígito y pasarlo al siguiente eh, al, al siguiente par, a la siguiente suma individual. ¿vale? Lo, que, lo que hemos dicho, el acarreo este que, que comentábamos. Y por último, la suma hay que hacerla de derecha a izquierda para que todos los carries, todos los acarreos se tomen o se lleven a cabo de forma correcta. ¿Cómo se traslada esto al caso binario? Pues es exactamente igual. Lo único que tenemos que aprender, tenemos que saber cómo se suma en cada caso. Para ello, primero vamos a verlo sin acarreo. Ya, ya habéis visto que nos vamos a encontrar con tres posibles, con dos posibles casos. Sumas en las que solo estén los dos dígitos de los de los de los números que estamos sumando, o sumas en las que vamos a tener tres dígitos, es decir, los dos que estamos sumando más el carry de entrada, que se llama en el, en el mundo de los computadores, eh, el acarreo que traemos de, de la suma anterior. Primero vamos a verlo para el caso de únicamente dos sumas, de, de dos valores de entrada, la suma los valores de las de los dos números que estamos sumando. Todas las posibles combinaciones serían 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 o 1 más 1. Y vamos a poner el resultado y el carry que tendríamos. Fijaros, 0 más 0, pues es 0. Entonces, resultado 0 y no me llevo nada, no tengo carry. 0 más 1 es igual a 1, tampoco me llevo nada, puedo representar un 1 con un único bit. 1 más 0 es 1, el 1 lo puedo representar con un único bit, Bit y de nuevo no me llevo nada. Aquí llega el, el, el, el problema, que no es problema, ¿vale? 1 más 1 es 2. 2 en binario es 1, 0. 1, 0, necesito dos dígitos para representarlo. Por tanto, me quedo con el 0 y me llevo. En el día a día llamamos me llevo, pero que realmente se llama carry, pues el carry es 1. Así que 1 más 1 es 2. 1, 0, 0, carry de salida, 1. ¿Ok? Estos serían todos los casos que me puedo encontrar. No me puedo encontrar más porque mis valores de entrada solo pueden ser 1 y 0. ¿De acuerdo? Toda esta información también la he plasmado dentro de esta tabla. Fijaros que en esta tabla lo que, lo que tengo son. Las posibles, las posibles entradas, los posibles valores de A y B y cada una de, las, de los resultados que he obtenido. ¿vale? Para el carry out y la suma para cada una de esas posibles entradas. Entonces simplemente he trasladado a una forma más compacta toda la información que yo tenía aquí. ¿vale? Dentro de algunos vídeos veremos que esto se llama una tabla de verdad y ya veremos cómo se genera y cómo, cómo se construye, pero básicamente son: ponemos las entradas. Y luego ponemos los valores de las salidas para cada uno de, de, de los casos de posibles entradas que tenemos. Así que eh, esto es una, la tabla de verdad de, que nos indica cómo se suma en, en binario. Y ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso hemos dicho que sería cuando lo que tenemos que sumar son los dos valores que estamos, los dígitos, los bits de los dos valores que estamos sumando, pero además el carry de entrada de la suma anterior, de la suma de los dígitos de los bits anteriores, de los de menos peso, ¿vale? Por este motivo vamos a poder llegar a tener hasta tres entradas, tres bits a sumar, ¿ok? Ponemos todos los casos, como son tres bits, son ocho casos, aquí tenéis, perdón, ocho sumas posibles, y bueno, vamos a hacerlo. 0 más 0 más 0 es 0, resultado 0 y carry 0. 0 más 0 más 1 es 1 resultado 0. 0 más 1 más 0 es 1 resultado 0. Y aquí que ahora ya tenemos 2 bits, pues es lo mismo que antes. 2 uno, unos, perdón. Cuando sumamos 2 unos, el resultado es 2. 2 es 1, 0. Por tanto, 0. Y carry de salida, 1. En los casos que solo tenemos un 1, el resultado es 1 y carry 0. Aquí que tenemos 2 unos, pues voy a hacer lo mismo que antes. Es un 2, el resultado es 2, por tanto 0 y carry 1. Aquí tenemos también 2 unos, por tanto eh, el resultado de sumar 1 más 1 más 0 es 2, 0 y carry 1. Y por último, el, el primer caso distinto de, de las sumas que habíamos hecho anteriormente es cuando sumamos 3 unos. 1 uno más 1 más 1 es 3. 3 en binario se representa como 1, 1. Por tanto, resultado. 1 y carry de salida 1, es el único caso eh, distinto, ¿vale? Aquí de nuevo os he representado la tabla de verdad, que es la, toda esta información que tenemos aquí compactada, de una forma más compacta para que se pueda consultar de, de una forma más sencilla. Entonces, aplicando lo que ya sabemos de la suma decimal y sabiendo cómo es el caso particular de sumar cada par de, de, de dígitos, es decir, la información que tenemos en esta tabla, pues sabiendo la información de esa tabla más cómo sumamos en decimal, ya podemos sumar cualquier número en binario natural sin signo. ¿Cómo? Pues empezaremos siempre de derecha a izquierda, sumando individualmente cada bit, cada par de bits del mismo peso y. Trasladando los carries que me genere en, en, en una posición a la siguiente posición. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a este ejemplo, a este primer ejemplo. 1 más 1 es, habíamos dicho antes, 1 más 1 es 2, es decir, 0 y me llevo 1. Aquí tengo 1 más 1 más 0, eso es resultado 2, es decir, 0 y me llevo un carry de valor 1. Ahora tengo 1 más 0 más 0 es 1, y 1, perdón, aquí no me llevo carry, sería 1 más 0 es 1. Por tanto, el resultado de esta suma sería este de aquí. ¿okay? Dejadme que después volvamos aquí, a, a, a completar esta información. Vamos a hacer el otro caso el otro caso tenemos 1 más 1 es 2, es decir, 0 y carry de salida, 1. 1 más 0 más 0 es 1. De nuevo, 1 más 1, la siguiente columna, 1 más 1 es 2, que es 0 y carry de salida, 1. 1 más 1 es 2, de nuevo, y esto es el resultado, por tanto, es 0 y carry de salida 1, me llevo 1. ¿okay? ¿Qué pasa con este 1 que me estoy llevando? Okay? ¿Qué pasa con, con ese 1 que me genera esta última columna? Porque el resultado tendría que ser 10, entonces 0, y me llevo 1, genero un carry de salida. En, cuando sumamos a mano, nosotros simplemente lo que hacemos es que genera la, el bit más significativo, las posiciones de los dígitos más significativos, pues lo añadimos al final y el número pasa de tener, pues eh, por ejemplo, cuatro dígitos, como sería este caso, cuatro bits, pues pasa a tener cinco bits, cinco dígitos. Pero esto, en papel, es muy sencillo, pero dentro de un computador esto es más complicado, porque nosotros tenemos un espacio limitado para representar nuestros números, para representar nuestra información, los espacios de memoria, los registros que utiliza el computador, los lugares donde guarda la información, tiene un espacio dado, una cantidad de bits fija. Y esta cantidad de bits no puede variar, no la podemos hacer crecer por el simple hecho de que una suma haya dado un carry de salida al final, ¿vale? Entonces, cuando sumamos nosotros dos valores, normalmente estamos sumando con el, la cantidad de bits máximas que me deja representar esa información o que me deja almacenar el computador, ¿vale? Entonces, eh, si el computador en este caso me está representando o me está almacenando valores de 4 bits, yo solo el resultado va a tener que seguir dan, estando expresado en 4 bits. Yo no podré utilizar 5 bits para añadir ese 1 que me ha generado la salida. Por tanto, ¿aquí qué está pasando? Aquí está pasando que yo tengo un carry de salida. Normalmente este carry de salida, los circuitos, ya lo veremos cuando veamos circuitos combinacionales, los circuitos que me suman dos valores de n bits tienen una salida especial, aparte de los n bits de salida del propio resultado de suma, que serían estos de aquí, los 4 bits de resultado de suma, tienen una salida adicional que es la de carry que nos va a servir para saber si el resultado este que estamos representando, que nos están dando, si esos bits bastan para representar el resultado o no. ¿Por qué? Porque si mi carry de salida ha sido 1, es decir, yo necesitaría un dígito más, un bit más para representarlo, lo que se está produciendo es un overflow. Entonces aquí, como mi dígito, mi carry de salida es 1, dicho de otra forma, la última suma, el resultado es superior a 1, el resultado era 2, por tanto genero carry, se me produce overflow. ¿Qué es el overflow? El overflow me indica que el resultado no, es, no puede representarse dentro del, de, del espacio que dedica el computador para almacenar ese dato. De hecho, fijaros, Aquí en, en, en naranja tenéis los valores que estamos representando cada uno de los, de los sumandos. Este primer sumando es un 13, este segundo sumando es un 5. 13 más 5 es 18. ¿Vale? 13 más 5 es 18. Por tanto, si os acordáis, con 4 bits en binario natural sin signo, yo puedo representar hasta el valor 15. Así que el 13 es representable con 4 bits, el 5 es representable con 4 bits, pero el resultado, el 18, no es representable con 4 bits y por tanto se está produciendo un overflow, el valor no es representable, el resultado no es representable con 4 bits. Y eso en el caso del binario natural sin signo lo detectamos analizando el carry de salida. Si el carry de salida es 1, entonces se me produce overflow. Siempre nos tendremos que preocupar de mirar ese overflow. ¿Qué pasaba en el caso inicial que he dicho, que, que os he dicho que manteníamos o que de momento no hacíamos esto? Fijaros, en el caso inicial, si transformamos a decimal los valores que estaba sumando, tengo que lo que hacía era sumar 11 más 1. Tanto el 11 como el 1 es representable en, en 4 bits con binario natural sin signo. Hemos dicho que se podíamos representar hasta el valor 15. 11 más 1 es 12. 12 también es representable. Entonces aquí no habría overflow porque el resultado lo puedo representar con 4 bits. ¿Qué me ha pasado en este caso? Cuando he sumado los bits más significativos, he hecho 1 más 0 es 1 y no tengo carry de salida. No me llevo nada. Por tanto, el carry de salida aquí es cero. Como el carry de salida es cero, lo que me está indicando es que no hay overflow. Entonces, aquí no tengo overflow. Así que esto es un aspecto importante a tener en cuenta, el analizar el carry de salida y analizarlo para detectar si se produce o no se produce overflow. Bueno, y ahora que ya hemos aprendido a, a sumar, en binario natural sin signo, vamos a aprender a restar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Repasemos cómo restábamos en, eh, en, en números, eh, en sistema decimal, en el día a día nosotros. ¿vale? Recordar que el valor de arriba se llama el minuendo y el valor de abajo al que le restas es el sustraendo. Y que cuando restamos es importante que el sustraendo... El valor que restas, el de abajo, siempre sea más pequeño que el de arriba. ¿Okay? ¿Cómo restábamos? Pues? pues Hacíamos lo mismo. Aplicábamos o buscábamos, simplificábamos el problema en, un problema en problemas más pequeños, en subproblemas. La técnica de divide y vencerás, por decirlo de alguna forma. Cogíamos y íbamos restando cada una de las... Uh, de las... Uh, de, de los dígitos, los restábamos de forma individual. ¿Ok? Pues fijaros, aquí hago 5 menos 2. No hay ningún problema, el 5 es más grande que el 2, así que 5 menos 2 es 3. Ya he restado la primera columna. Segunda columna. 3 menos 8. Hemos dicho que el sustraendo siempre tiene que ser más pequeño que, que el minuendo. Aquí no se produce. 3 es más pequeño que 8. ¿Cómo puedo hacer 3 menos 8? No lo podría hacer. ¿Qué hacemos cuando restamos? Lo que hacemos es coger prestado un valor de la siguiente columna. ¿vale? Fijaros que este 3, aquí, este número, tiene un valor de 5. Entonces lo que podríamos hacer es a este 5 le quitamos 1, por decirlo de alguna forma, y se lo pasamos al 3. Si se lo dejamos al 3, este valor, este 1 que le estamos quitando al 5, esto lo que sería sería un 13. Este 3 se transformaría en 13. Y ya sí que podríamos hacer 13 menos 8. 13 menos 8 es 5. Pero claro, tendremos de recordar que este 5 ahora ya no es un 5, porque le hemos quitado 1, sería un 4. ¿Vale? Así que aquí ahora lo que tendríamos que hacer es 4 ...menos 5. Normalmente no hacemos todo este proceso de análisis... ...y lo que hacemos es simplemente... ...cuando restamos 3 menos 8 en una resta... ...lo que hacemos es... ...pues en lugar de 3 es 13, 13 menos 8... ...genero carry de salida de resta, negativo por decirlo de alguna forma... ...3 menos 8 es realmente 13 menos 8... ...y al siguiente le tengo que restar 1, que es lo mismo... A efectos prácticos es lo mismo, el mismo análisis que hemos hecho. ¿vale? Hagámoslo así, ¿vale? 3 menos 8 es 5 y el carry de salida de resta, restar 1, para la siguiente eh, columna, esta de aquí. ¿vale? Así que aquí tendríamos 5 menos 5 menos 1. De nuevo, tenemos que los que restan son más grandes. Que el valor, que, que, que, el, que, el, que el minuendo, perdón. ¿Vale? Así que volvemos a tener que coger prestado un valor. O dicho de otra forma, consideramos que esto es un 15, 15 menos 5 menos 1 es 9. Me llevo 1, pero en sentido negativo. Ahora, 8 menos 1 menos 1 es 6, aquí haría 8 menos 1 menos 1 es igual a 6, y ya en el último 2 menos 2 es 0. Y ya estaría. Y esta es la forma con la que, de la forma que restábamos tradicionalmente. Ahora lo mismo que antes, tenemos que hacer estas operaciones de la misma forma en binario. La única información que necesitamos es saber cada uno de los casos de restas de los bits individual. Y de nuevo necesito tres casos, dos casos, perdón. Cuando solo tenga dos valores, como por ejemplo aquí en este, en este primer par de dígitos, o cuando tenga los dos valores y el carry que me ha generado el, el, los dígitos anteriores. Vamos a empezar primero con el caso más, más sencillo, ¿vale? que son, solo tengo dos valores, 0 menos 0 es 0, ya está, no, no, no tengo carry de salida, aquí los carry los voy a mostrar como un negativo para indicar que lo que tenemos que hacer en la siguiente columna es restar, pero realmente este negativo en ningún momento se representa, ni se utiliza, ni, ni nada, ¿vale? Aquí ni siquiera los he puesto, fijaros, normalmente el carry de la resta se representa como un 0 o como un 1. Simplemente yo aquí os he puesto el menos 0 para que os recuerde que lo que hace este carry es restarle a la siguiente columna, ¿ok? Entonces, 0 menos 0 se queda igual, 0 y sin carry. 0 menos 1, recordar. 0 menos 1, lo que tenemos que hacer es coger prestado un valor del minuendo, entonces de esta forma aquí lo que tendríamos es 10 menos 1, es decir, 2 menos 1 realmente, cuyo resultado cuál es? 2 menos 1, 10 menos 1 en binario es 1. Y el carry de salida es 1 porque al siguiente le tendré que restar el que he cogido para llevar a cabo esta resta. Entonces el carry de salida es 1. Recordaros, he puesto el negativo para recordar que lo que tenemos que hacer es restar al, al siguiente. 1 menos 0 es 1. Si a 1 no le quito nada es 1 y, y carry 0. Y 1 menos 1 es 0. Si a 1 le quito 1 queda 0 y el carry de salida es 1. De nuevo aquí os he puesto la tabla de verdad que os muestra la información de forma más resumida. ¿Qué pasa cuando tenemos tres valores? Es decir, los dos que estamos restando, el minuendo y el sustraendo, y el carry de entrada. De nuevo aquí los carries los he puesto en negativo para que os acordéis que estos valores se están restando, pero realmente lo que nos llega del, de la resta anterior es simplemente un carry que vale 0 o 1, ¿vale? Ese negativo lo he añadido yo para hacerlo más comprensible, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues tanto lo que vamos a tener que hacer siempre es el minuendo menos el sustraendo menos el carry que me llega. Así que 0 menos 0 menos 0 es 0 y carry 0. 0 menos 1 menos 0 es lo mismo que 0 menos 1, que es el mismo caso del 0 menos 1 de antes. Ya hemos visto que esto lo que teníamos que hacer era traer 1 del anterior para tener un 2, es decir, un 10 en binario. 2 menos 1, resultado 1. Y el carry de salida es 1 para, el carry de la resta es 1 para acordarnos que tenemos que restar 1 en el siguiente. 1 menos 0 menos 0 se queda igual, es decir, un 1. Y carry 0. 1 menos 1 menos 0, pues a 1 le quito 1, me queda 0 y carry 0. 0 menos 0 menos 1, esto es el mismo caso que aquí, vale, lo único que en lugar de ser el mismo endor que vale 1 es el carry de entrada, como es el mismo caso pues tenemos el mismo valor menos eh, resultado 1 y carry de salida 1. Eh, 0 menos 1 menos 1. Aquí ya tenemos un caso distinto a todos los que habíamos visto antes. Aquí lo que estamos haciendo es 0 menos 2. Menos 1 menos 1, es decir, le tengo que quitar dos veces 1, le tengo que quitar al 0, le tengo que quitar el valor 2. Por tanto, tengo que coger un 1 del, del, del siguiente dígito, del siguiente bit más significativo del minuendo, Traigo ese valor y transformo este 0 en 10, en 2, 10 en binario, 10 menos 10, 2 menos 2 es 0, por tanto aquí el resultado es 0, pero el carry de salida es 1 para acordarnos que yo lo que he hecho ha sido traerme un valor de, del siguiente bit para poder llevar la resta en, en, en esta posición de los bits, ¿ok? Luego... 1 menos 0 menos 1. Al fin y al cabo, esto es 1 menos 1, que es 0 y carry de salida 0. No tengo que coger nada de los bits superiores. Y ya en el último caso, tengo 1 menos 1 menos 1. Esto realmente es 1 menos 2. Al minuendo, al 1, tengo que coger un valor, un 1 del siguiente, del siguiente bit, es decir, pasará a valer 1, 1. 1,1 es 3, así que tendría 1,1 menos 1,0, o dicho de otra forma, 3, menos 2. 3, menos 2 es 1, y carry 1 porque he cogido un valor del siguiente, eh, eh, del siguiente bit más significativo del, del minuendo. ¿vale? De esta forma aquí tendría todos los casos posibles de la resta, y toda esta información la tenéis aquí resumida en su correspondiente tabla de verdad. Ahora, con esta información y sabiendo cómo restamos en el caso de los decimales, pues ya podemos hacer una resta en, en binario natural sin signo. De acuerdo, pues ahora que vamos a juntarlo todo y con dos ejemplos vamos a ver cómo aplicaríamos todo lo que hemos visto para llevar a cabo la resta de dos números en binario natural sin signo. ¿sí? Vamos a empezar con este ejemplo de la izquierda. Acordaros, 1 menos 0 es 1, perdón. Vamos bueno, recordar que vamos a afrontar la resta como problemas más pequeñitos, que son la resta de cada uno de, de los pares de dígitos, de bits, de cada uno de los pesos, de, su, de cada una de las posiciones, siguiendo a las reglas de acarreos que hemos visto antes. Vale, así que primero 1 menos 0 es 1, a 1 no le quito nada, queda 1, carry 0, no hago nada. 0 1, perdón, 0 menos 1 no lo puedo restar, así que tengo que coger un prestado 1 de los siguientes bits, entonces esto sería 10, eh, 2 menos 1, es 1, y me llevo, tengo carry de salida de la resta, que es decir, es lo mismo que restar 1. 0, ¿Okay? menos 1, menos 1, es 0, menos 2, cojo el 1 para el minuendo, me queda 2, menos 2, esto es 0, con carry, de salida 1. Así que me queda 1, menos 0, menos 1, que esto es igual a 0, y 1, menos 0, es uno. Por tanto, el resultado no tiene carry de salida, porque en el último eh, conjunto de bits no, no se ha generado ningún carry, el carry de salida es 0, y bueno, luego volveremos al overflow. ¿vale? Si hacéis los cálculos, esto sería 25 menos 6, que es igual a 19, y todas las representaciones coinciden, ¿vale? por si queréis comprobar que, los resultados que, acaba, que la operación que acabamos de hacer es correcta. Vamos con el siguiente caso, este de la derecha. 1 menos 0 es 1. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1, ya lo hacemos directamente eh, con, con los valores de la tabla que tenemos. 0 eh, menos 1 es 1 y me llevo menos 1. 1 menos 1 menos 1 es resultado 1 y carry de resta 1 y 1. Menos 1, menos 1, el resultado 1 y carry de resta 1, lo pongo sin el negativo porque, para, para, porque el negativo recordar que lo pongo únicamente para recordarnos que ese valor lo tengo que restar y no sumar, ¿vale? Pero realmente el valor de, del carry es 1, no es menos 1, ¿okay? ¿vale? Pues mi carry de salida es 1. Aquí, igual que en la suma, si mi carry de salida es 1, significa que tengo overflow. Y si mi carry de salida es 0, significa. perdón, aquí sí tengo overflow. Sí, tengo overflow y aquí no tengo overflow. ¿Ok? ¿Por qué se me ha producido overflow? Fijaros que si yo a un número le resto otro número, solo se me va a producir overflow cuando el segundo número sea más grande que el primero. ¿Por qué? Porque si el segundo número es más grande que el primero, el resultado va a ser negativo. Como estoy en binario natural sin signo, yo no puedo representar valores negativos. Entonces el resultado no es representable. Así que siempre que haga un número más... que el minuendo sea más pequeño que el sustraendo, que el primero sea más pequeño que el segundo, pues voy a tener un carry de salida. ¿Qué es lo que me ha pasado aquí? Aquí tengo 27 menos 28 el resultado es menos 1, yo no puedo representar menos 1 en binario natural sin signo porque no se pueden representar valores negativos, por eso el resultado me da overflow. Sin embargo, si el minuendo siempre es más grande que el sustraendo, nunca voy a tener overflow porque siempre el resultado va a ser más pequeño que el minuendo. Por ejemplo, aquí al 25 le resto 6, el resultado es 19, siempre es más pequeño que el minuendo. Cualquier número que le reste yo a 25 entre 0 y 25, que son los casos en los que, los únicos casos en los que el número es más pequeño que 25, pues cualquier número que le reste al 25 entre 0 y 25 siempre me va a dar un resultado entre 0 y 25. Nunca me va a dar un resultado más grande. Por tanto, si puedo representar el minuendo con la precisión de esta operación, en este caso eran 5 bits, si el minuendo lo puedo representar con 5 bits, el resultado siempre lo voy a poder también representar con 5 bits, porque siempre va a ser más pequeño que el minuendo. Por tanto, siempre que reste un, a un número más grande, le reste un número más pequeño, nunca va a haber overflow y siempre el carry de salida va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces es importante que, que recordéis todas estas operaciones y, y, y todos estos casos. Y bueno, por mi parte ya estaría, eh, en este vídeo hemos aprendido a sumar y restar números en binario natural sin signo, en el siguiente vídeo vamos a extender este conocimiento al caso de signo magnitud y, y complemento a dos. Si en algún caso lo que quisiéramos es sumar o restar en binario natural sin signo números en punto fijo, el razonamiento, el procedimiento es exactamente el mismo, no cambia absolutamente nada os invito a que vosotros probéis eh, a hacer algún ejemplo en el que restéis dos números en binario natural sin signo con punto fijo. Podéis hacer la resta y la suma con el procedimiento que hemos visto, podéis luego eh, transformar, convertir esos valores a decimal y ver que el resultado es correcto. ¿OK? Pues nada, muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.